Hoy contamos con el número 6. 6. Calculete y numerilla juntan 6 chuches en cada bolsilla. Hola chicas, hola chicos. Voy a merendar y después iré al parque con calculete y la abuela resuelta. ¡Hola, Numerilla! ¿Vamos al parque? ¡Sí! ¡Mira, calculete! Tengo unas pocas chuches. Aquí hay dos moras negras y una roja. Pues yo también tengo dos fresas y otra mora roja, pero no tenemos moras negras. Numerilla, ¿te has fijado que si las juntamos todas tendremos dos moras rojas, dos negras y dos fresas? ¡Sí! Pues podríamos tomarnos una de cada si las repartimos bien. Sí, vamos a juntarlas. Hay muchas. Ahora las contaremos y después las repartiremos. Aquí están todas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y otra más. ¡Calculete! ¿Tú sabes con qué número se contarán todas las chuches? No lo sé, numerilla. Vamos a preguntar a Ipatia, ¿con qué número las contamos? A... Y... ¡Hola, Numerilla! ¡Hola, Calculete! ¿Qué queréis? Pues Numerilla y yo hemos juntado nuestras chuches, pero ahora no sabemos contarlas. No sabemos con qué número se cuentan todas las chuches, porque tenemos cinco y una más. Pues, como siempre, es muy fácil. Las contaremos con el número 6. Cuando tenemos 5 chuches y otra más, las contamos con el número 6. Este es el número 6. Parece una pera con su cabello para arriba. Bien, ahora vamos a repartirlas para que los dos podáis probar las chuches de cada clase. A ver. Una roja para numerilla y otra roja para calculete. Una negra para numerilla y otra negra para calculete. Una fresa para calculete y otra para numerilla. ¿Y cuántas chuches tenéis cada una ahora? Yo tengo tres chuches, una de cada clase. Muy bien, calculete. ¿Y tu numerilla cuántas tienes? Yo tengo otras tres chuches. Muy bien, y si juntamos todas las chuchas otra vez y contamos las tres que tienen numerilla con las tres que tiene Calculete, ¿cuántas juntaríamos? Pues si las contamos todas juntas tendremos otra vez seis chuches A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Sí! Y ahora Calculete y yo podremos probarlas Vale, vale, pues que os aproveche y antes de acostaros no olvidéis lavaros muy bien los dientes. Ahora vamos a hacer un juego con estas pegatinas. Para ti numerilla estos vehículos. Hay coches, trenes, autobuses. Los contarás y nos dirás cuántas maneras tienes de ponerlas en dos grupos. Pues yo tengo uno, dos, tres... 4, 5 y 6 vehículos. Y mira, primero coloco en un grupo uno y en otro cinco. Después en, en este grupo dos y en el otro cuatro. Me quedan cuatro. Y por último, en este grupo pongo tres y en el otro también tengo tres. Muy bien, numerilla. ¿Os acordáis del signo igual que son esas dos rayitas? Pues mirad. Si tenemos un vehículo y además cinco, es igual que si tenemos seis vehículos. Si tenemos dos vehículos y además cuatro, es igual que si tenemos seis. Y si tenemos tres vehículos y además otros tres, es igual que si tenemos seis vehículos también. Y para ti calculete, tengo unos pollitos de colores. Para ver si sabes decirme de cuántas maneras puedes repartirlos en tres grupos. Pues yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis pollitos de colores y puedo repartirlos en tres grupos y poner cada grupo dos pollitos. También puedo hacer un, gru un grupo de uno, otro de dos y otro de tres. Y puedo también hacer un grupo de uno, otro de uno y otro de cuatro pollitos muy bien calculete. de esta manera hemos comprobado que si tenemos dos pollos otros dos y otros dos más y los juntamos es igual que si tenemos seis pollos y si tenemos un pollo y además dos pollos y otros tres más es igual que si tenemos seis pollos y si tenemos un pollito otro más y otros cuatro y los juntamos también es igual que si tenemos Seis pollitos. Los dos lo habéis hecho fenomenal. Y hemos descubierto que el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 están dentro del número 6 porque son más pequeños. ¿Y cómo se escribe el número 6? Para escribir el número 6 comenzamos por arriba, por el rabito de la pera Y vamos bajando hacia la izquierda un poco redondito y después subimos hacia la derecha redondito y en la mitad cerramos la curva Repetimos, bajo redondito y subo más cerradito Bajo redondito y subo más cerradito ¡Sí, patria! ¡Voy bajando! bajando el redondo y subo más cerrado ¡Es súper fácil! Pues hacedlo con mucha atención que os saldrá un 6 muy molón y contando, contando vamos con este vídeo acabando ¡Hasta pronto, numerilla! ¡Hasta pronto, calculete! ¡Hasta, Hasta luego, hipatia! Queridas amiguitas y amiguitos hoy hemos aprendido a contar con el número 6 y que los números grandes tienen dentro otros más pequeños. Si os ha gustado, nos veremos en el vídeo del número 7. Estudiad mucho y jugad más. ¡Hasta pronto! Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.